¿Quién arranca, Memo? Sí. Memo. Buenos días eh, a todos los eh, internautas que nos siguen en las sesiones del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, como cada semana. Eh, vamos a transparentar parte de la sesión del Observatorio Ciudadano. En esta ocasión, vamos a tratar un tema que en este momento se está tratando en el ayuntamiento, que es la segunda evaluación del ayuntamiento, es decir, el segundo informe de avance del gobierno municipal. Nosotros vamos a estar intentando dar solamente datos duros para que la ciudadanía se pueda dar una idea clara de, del contraste que hay entre los datos duros y la realidad. Este, y para eso les voy a pedir a, a nuestro compañero Javier Francisco Estrada Contreras que nos haga Basta. favor de introducirnos al tema, si es tan amable. Sí, bueno, este con el nuevo apellido de Estrada, ya se rebasó el apellido que me calificaban de... este eh, otro, pero mi apellido correcto es Esparza. Esparza, sí, perdón. Perfecto. Bueno, el, el tema central, digamos, eh, que fue convocado en redes eh, sociales sí. fue el denominado la planeación en el gobierno municipal de Guanajuato. ¿Cuáles han sido sus metas, sus objetivos, sus programas, sus proyectos, eh, todas las acciones que ha llevado a cabo el presupuesto y los recursos esto ligado, obviamente, coyunturalmente a lo que muy atinadamente eh, señalaba el señor coordinador, que de manera simultánea supongo se está eh, presentando el segundo informe de resultados de gobierno. Eh, yo quisiera un poco en este tema, que es muy amplio, muy complejo, eh, señalar un poco de antecedentes históricos en relación a los planes y programas de Desarrollo Urbano, Territorial y Ecológico de Carácter Municipal. Eh, tenemos el antecedente eh, de 1997, de 2003 con el Plan Municipal de Ordenamiento, el de 2012 y de 2017 a 2020. Tenemos el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial que eh, yo lo puse en, el, en elaboración porque a pesar de estar concluido el documento, no está publicado eh, oficialmente. También señalar que eh, de acuerdo a los planes y programas de desarrollo urbano, territorial y ecológico parcial, eh, lo más eh, antiguo que se tiene es de 1980, que es el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Guanajuato emitido por el Ayuntamiento de 1980. En conclusión, los instrumentos vigentes y de observancia obligatoria eh, es el plan de ordenamiento territorial del Centro de Población de Guanajuato eh, 2012, ¿no? Ahora, este informe eh, de gobierno tiene que tener congruencia con los instrumentos de planeación es decir, con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115 de Libertad del Municipio, y en el artículo 25, que debe haber estabilidad en las finanzas públicas y tiene que ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales municipales. Ese es el principio fundamental. Otro sería la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, en el artículo 24, eh, la Ley Orgánica Municipal, que establece, digamos, todo el marco jurídico y en el artículo 99 señala la obligación que tienen los municipios para elaborar un plan municipal de desarrollo y vincular sus instrumentos. Esto se denota más en el artículo 102 de la propia ley. Y por último y no menos importante, la parte del reglamento de planeación del municipio de Guanajuato en el artículo número 6. Ahora, este plan municipal, como tal, debe de contener eh, los objetivos y estrategias, ¿no? Evaluando constantemente, y esto ha sido elaborado eh, por el Instituto de Planeación. En cuanto al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, que está ahorita en una discusión, este instrumento eh, nos da una visión de carácter prospectiva de largo plazo, y representa todas las congruencias con el plan estatal de desarrollo y de alguna manera hay un está alineado no este debe ser revisado y actualizado dentro de los seis meses siguientes a la publicación de los resultados de los censos de población y vivienda ahora para entender el presente hay que un poco ver el pasado a ver este programa municipal 2018 2021 del municipio de Guanajuato, capital, planteaba básicamente eh, pues el, unos ejes de acción que es seguridad, orden, prosperidad, bienestar y gobernanza. Y en el eje 1, un Guanajuato como capital segura, en el eje 2, una capital ordenada, en el eje 3, la parte próspera y la parte de gobernanza. Ahora vamos a ver el ejemplo de qué querían ellos. ¿O qué se quería hacer esta administración? En cuanto a Guanajuato, ordenado, servicios públicos efectivos, eh, movilidad sustentable, eh, obra pública de impacto social y gestiones para el ordenamiento sustentable. Aquí reitero que va correlacionado con el programa de ordenamiento ecológico territorial. Y Guanajuato, capital próspera, toda la parte ambiental, que es un medio ambiente sano, la parte del agua, la parte del cambio climático, un centro histórico y patrimonio tangible y eh, acciones por el clima, ¿no? Y ser una ciudad sostenible. ¿Lo seremos? No lo sé, es una pregunta. Guanajuato, una capital ordenada con servicios públicos eficientes, es decir, una sectorización de rutas de recolección, un alumbrado público eficiente. Y esquemas de terciarización de servicios públicos, que sería un outsourcing que en la práctica hemos visto que no ha funcionado, únicamente se ha hecho outsourcing de proyectos que no se han llevado a cabo. Ahora, ¿qué objetivos tenían? Un manejo eficiente de recursos líos urbanos. La pregunta es, ¿qué informarán? Eh, un uso eficiente servicio de calidad de nuestro rastro, y la vinculación de todas las asoci aso asociaciones civiles. Y como prioridad tenían estacionamientos públicos, la presa de la tranquilidad, una planta de tratamiento de aguas residuales en el sur, y obviamente el edificio administrativo. Aquí sabemos que el edificio no, no se ha hecho. Eh, aquí la presa de la tranquilidad es un tema de discusión, que es uno de los... Eh, digamos, de los conflictos ambientales existentes para el decreto del programa eh, que está en discusión. Ahora, ¿qué nos va a informar en este informe? O sea, ¿qué nos va a informar temáticamente? no Aquí estamos viendo ya directamente en su, en su informe, que yo busqué un ejemplo, eh, en, en la parte de ordenamiento ter, territorial y su protección que se encuentra justo en la página 131 del informe. Ok. Ahí ¿qué nos señala que obviamente la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial es la responsable de aplicar todas las medidas jurídicas de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, protección al medio ambiente y todo lo, lo correspondiente al respeto del patrimonio cultural de la humanidad con el decreto de la poligonal del UNESCO, ¿no? Luego, también reportan gastos, pero de una manera muy extraña, porque hay un comparativo de septiembre de 2019, agosto de 2020, y eh, nos hablan de una cantidad de 703, 3, 703 millones, 021 de gasto, lo cual nos hace imposible cuantificar... ¿Cuánto fue el gasto para 2019 y cuánto es lo que va de gasto para 2020? Pero bueno, eh, para descubrir esto nos iremos al presupuesto de 2018. Había 600, 552 millones 935 para el municipio de Guanajuato, incluyendo aportaciones y participaciones para... Eh, lo que sería el 2019, o el 2000, exactamente, 655, ya 2020, 518, 244. O sea, es muy difícil comparar esta cifra del informe en relación a lo que nos reporta el informe de gobierno, porque son periodos distintos. Yo estoy tomando los de la ley de ingresos, él está tomando los datos de la tesorería municipal, ¿no? Aquí sería un buen tema a discusión si esta cantidad genera su ejercicio o, no o no lo genera, ¿no? Aquí ven la ley de ingresos para el municipio de Guanajuato de 2019 que implicaba el 2018, estamos hablando de 587 millones contra 655 en el 2020, ¿no? Ok. Ahora. En cuanto a la parte, eh, digamos, de, del programa municipal de ordenamiento eh, urbano y ecológico, que no vi referencias en el informe, eh, por eso me refería a ser una lámina de ordenamiento ecológico, porque una cosa es el, el ordenamiento netamente urbano y la otra parte son reglamentaciones de carácter federal, estatal y municipal que se deben de seguir, para decretar este tipo de ordenamientos. Aquí me permití dar un poco las características de los ordenamientos. En este caso, eh, en la última fase que va el municipio es en la parte de propuesta y en la parte de autorización para su publicación. Ahora, ¿por qué hay conflictos en el municipio? Porque ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas. Es complejo. Más aparte la parte ambiental, ¿no? Entonces, en la parte del ordenamiento del territorio, entra la parte económica, la parte espacial, la parte ambiental, la parte, digamos, político administrativa y la técnico científica y la parte social, ¿no? Y porque hay conflictos como el que actualmente tiene este programa. En la práctica, hay lucha entre intereses públicos e intereses privados hay visiones locales e intereses globales de ámbitos superiores, hay competencia entre sectores socioeconómicos, y en la práctica este conflicto debió haberse solucionado porque la reglamentación del ordenamiento ecológico municipal señala que se debe de generar un comité, y ese comité debe ser el comité de ordenamiento ecológico, que no existe en el municipio ni está considerado por los diversos comités. También, muy importante, no mencionado en este programa, es la parte de evaluación de impacto ambiental. Me permito, de alguna manera, conceptualizar que la evaluación de ambiental, digamos, es una herramienta de gestión ambiental con carácter preventivo, que busca resolver un problema ambiental y no caer en errores pasados y dañar, obviamente, el medio ambiente. ¿no? Ahora, como el okay. tema… Nos habla de la planeación. La planeación viene, obviamente, de un esquema de políticas, de un esquema de planes. En este caso, y nos vamos al propio programa y a las evaluaciones del desempeño, ¿no? Digamos que es una pequeña manera de explicarlo muy sencillamente, ¿no? Ahora, ordenar el municipio de Guanajuato en su territorio significa eh, referirnos a los ordenamientos, es decir, a la parte territorial, a la parte ambiental y a la parte ecológica. Y obviamente el instrumento de ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental. O el ordenamiento ecológico es una técnica de planeación. Y el ordenamiento, digamos, ambiental es análisis, procesos. Y esto es una definición que tiene el Instituto Nacional de Ecología y está dentro de la normatividad que se debió haber seguido para este caso. Y luego también los, los aspectos de zonificación. Se mencionaba que paralelamente a la actualización del programa municipal de ordenamiento territorial y de se debe de actualizar el nuevo reglamento de zonificación y usos de suelos debido a que se están incorporando casos de conflicto que fueron autorizados en el año eh, 2018 y eh, de alguna manera esto es complejo porque se está fundamentando en un reglamento de zonificación no actualizado y eso puede generar un conflicto de impacto ambiental. ¿no? Ahora, nuestro plan de ordenamiento territorial de alguna manera eh, recopila todos los documentos, los objetivos, las directrices, las metas, tal como señala el programa central y al final lo que se busca es administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización racional del suelo. Y obviamente la, la, la evaluación ambiental, en donde se realicen proyectos de inversión, en donde se ubica un patrimonio cultural y natural del municipio, hay que tener mucho cuidado. no En conclusión, eh, para cumplir con todas las disposiciones de carácter estatal, federal y municipal, el informe eh, de alguna manera refleja eh, aquellas características eh, y programas que se hicieron durante la pandemia y, eh, y evidentemente todos los, los logros en cuanto a inversión física. Lo que no logro yo eh, determinar o que se me correlacione correctamente es la parte de los gastos. Eh, y también... Eh, de alguna manera, eh, eh, concluir en el sentido de que esta era una explicación de carácter muy genérico, en el sentido de que los instrumentos de planeación son vinculatorios y que el evento que tenemos ahorita actualmente es el informe que está dando el presidente municipal en relación a la transparencia de gastos. Eh, logré hacer esa observación muy rápida del instrumento que se presenta como informe o el documento eh, contra el comparativo de las leyes de ingresos eh, municipales emitido por el gobierno del Estado y eh, no se puede hacer comparativos por los periodos de referencia que se están tomando, ¿no? Con esto yo traté de ser lo más breve posible en el sentido de eh, dar un elementos genéricos para iniciar una discusión sobre el tema. Y el tema central, digamos tal como fue anunciado, es la planeación en el gobierno municipal, los objetivos, los programas, los proyectos, las acciones, los presupuestos y los gastos. Ya como valor agregado vamos a correlacionar esto con el informe de gobierno que está presentando, no sé si por internet o por algún medio, si iba a presentar el día de hoy o se pospuso, la verdad, desconozco. Con esto yo concluyo, mi estimado coordinador, para iniciar todo el proceso de, de análisis entre todos nosotros. Muchas gracias, sí, sí, Javier, Javier, por tu preparación bien. del tema sí. y de introducción prácticamente a este segundo informe y evaluación la segunda evaluación de, del periodo que el ayuntamiento tiene a su cargo en este municipio de Guanajuato. ¿Alguien quiere participar? Le daría la palabra a José de la Luz Antibáñez Cantero para que nos haga favor de hacer sus comentarios, observaciones, preguntas, etc. Primero me permito felicitar a Francisco Javier. Sí. por la espléndida introducción y presentación, breve y muy objetiva. Te felicito, de veras. Este, voy a entrar a un tema que es el de la planeación, que ha sido el debate, Ángel Arcos, ya por ahí está Arce. Este, Arce, bienvenido, buenos días. Este, que lo platiqué con mi coordinador. El análisis de los 10 votos de conciencia que estuvieron en contra del me puse a analizarlo como abogado, porque yo no soy técnico y para eso está ángel de técnico. Y empecé a notar, a hacer un estudio con mi grupo, que colaboramos en mi notaría y en mi despacho, varias violaciones legales, Guillermo, que son muy cuidadosamente verlas, porque incurren en delitos. Una es el señor Chávez. No tiene ninguna facultad, la ley orgánica municipal no le otorga ninguna facultad para haberse nombrado presidente interino del IMPLAN. Fíjate bien, ¿eh? no tiene facultades legales, ¿eh? oigan eso. ¿eh? Y firmó contratos al respecto con Gerimpro, la cual investigué en los documentos del ayuntamiento y le pregunté a diferentes gentes, y es hora que Gerimpro no entregue el estudio y ya le pagaron 5 millones de pesos firmados por el regidor Chávez, el que no tiene facultades legales para hacerlo, ¿eh? No tiene ninguna facultad. Y se los fundamento en el artículo 238 de la ley orgánica municipal, para que no digan que lo somos los sabios de Sion con números. Dos, en el documento elaborado jamás, eh, jamás el implante, Tuvo un consecutivo, Carlos Arce, de los 85 proyectos presentados. Hoy es hora que el director del implante Ángel Arcos, no tiene consecutivo de las observaciones. Y sí existen autoridades de perfectabilidad. Hoy no quiero aburrir a la audiencia ni al observatorio. Aquí los tengo en mis manos. En donde, por decirles un ejemplo donde les demuestra la gran corrupción que hubo. No discuto que el Pemundet como, otra, como una herramienta técnica sea no, lo que había atrás de él, en la presa famosa de la tranquilidad, de la que el señor Navarro nos anunció que había ido a, a México a pedir 500 millones de pesos, lo cual todos sabemos que es imposible ahorita, porque el señor presidente López Obrador rompió... El, Estás con el gobernador de Guanajuato, Guanajuato nos ve muy mal este año, hablan en el sitio financiero, pero es un engaño porque existían en prefactividad, Ángel Arcos, tú que sabes eso, uh -huh. ya drenaje y agua para construir 3000 casas a una empresa que no, el observatorio denunció hace dos años que andaba vendiendo terrenos en la presa, en la purísima, ¿se acuerdan? La misma empresa aparece vendiendo eso Otro grave, grave delito que si estas gentes logran, estos 10 regidores, hacer que hagan mesas transparentes, no sabemos quién promovió, quién aceptó, quién autorizó todo este tipo de cosas. A ver, ¿sí? Las ilegalidades, no estamos hablando de chismes ni de villas. Otra que le voy a decir es, los regidores nunca... Fueron casi aceptados en las reuniones del implan, las cuales se manejadas. Y ahí están las actas por Belia, por Stein y por el director. ¿Cómo se llama el director Ángel Arcos? Es, uh, ahí se me va el nombre. Métate, director Ahí está. Les, man, les menciono rápidamente estos tres puntos para que ustedes debatan y luego les daré a otros para que la audiencia no se fastidie poniendo todos los puntos. Ahora sí me gustaría mucho, Ángel, tú que eres arquitecto conocido, arquitecto hombre honrado y el señor Esparza, que hizo una excelente presentación, me gustaría que nos diera punto de vista sobre estos elementos que aquí tengo. Que aquí está la carta de más presentada ante el ayuntamiento y en la que han mentido al público, porque el público no es el problema. El problema es que están pidiendo que se regularicen estas ilegalidades que las transparenten, que haya mesas en donde participes tú y toda la gente que quiera y sepamos de qué están hablando. Lo que pasa es que el instrumento técnico bien realizado ya estaba teledirigido. Teledirigido. Entonces, estas ilegalidades sí es para que Paloma nos ayude a presentar la denuncia a la Auditoría Superior del Estado. ¿Cómo un señor puede firmar un contrato? Gerimpro, que no ha entregado los papeles por 5 millones de pesos sin tener facultades legales. Desde ahí empiezo. ¿eh? ¿Cómo pueden las autoridades municipales entregar proyectos de factibilidad? Gracias, señor Arturo. Buenos días. Buenos días. Para que puedan dar, empezar a hacer proyectos de perfectibilidad, como es el asunto de la presa de la tranquilidad, en donde existe esa empresa que ya tiene malos antecedentes. Y ahí está, en sus manos, la copia de todas las ordenaciones que tuve acceso, las saqué y las comprobé legalmente. En realidad, es terrible, terrible el proceso de corrupción que había atrás del instrumento. El instrumento no es el tema. El tema es cómo estaban queridos de hacer. Olvídense, por eso ese golpe de Estado que querían dar, por eso que querían dar. Y además, Esparza dijo lo otra vez, es muy importante para ustedes. Primero, y exige la ley, una ley, una, algo que me dijiste de, para usos del suelo, algo me dijiste Esparza. Pero además, le dieron las facultades indebidamente a que el CIMAPA diera el visto bueno del uso del suelo. Es inaudito esto, ¿eh? Esto comento porque ahí está. El secreto es que nadie ha querido rascar archivos, estudios. Cuando se den cuenta de este tema, que hoy estos 10 valientes regidores se aventaron y lo saquen a la luz pública, se van a encontrar en un acto de lesa. Es muy grave. Hasta ahí les dejo el tema porque ahí está todo el documento a su servicio. ¿eh? Ángel, ¿qué opinas? Bueno, la verdad es que Ramón González es el presidente del de plan. Sí. Este, híjole, es, es, hay, hay muchos conflictos aquí. Una cosa es el plan, otra cosa es que esté, que haya estado dirigido, a mí me sorprende que haya estado dirigido este, ese plan conociendo a Ramón Yabelia, ¿eh? O sea. Mmm... Yo lo pondría así como que, que con, con, con signo de interrogación. Lo que sí yo puedo pensar en un momento dado es que eh, dentro del análisis y los estudios y las investigaciones que hicieron, vieron una cierta factibilidad, y vamos a factibilidad, de que se, haga, de que se extienda la mancha urbana, o sea, como elemento construido en algunas zonas de, de, del, del territorio. Eh, sin embargo, y, y vuelvo a lo que comentaba yo la vez anterior, eh, hay que analizar el plan de una manera completa y ver las particularidades que tiene cada uno de esos, de esos, este, de esos puntos en, las, en los que hay una incongruencia con la ley y con los reglamentos. Eh, para mí... Es una sorpresa que menciones que hay, y que tienes esa información, porque no le estás diciendo nada más de tu ronco pecho. Ahí lo están de, recibiendo. De que hay, de que hay una este, autorización, o sea, para hacer esto, ¿no? Eh, para que haya una autorización se tienen que cumplir una serie de, de trámites y de requisitos para autorizar un cambio de uso de suelo, que es el caso en el que estamos nosotros con el que estás comentando ahorita y estamos inmersos, eh, se tiene que hacer una serie de eh, pasos administrativos y técnicos para poder dar una autorización y más de un desarrollo tan grande como lo, lo estás mencionando, en una zona que tendríamos que identificar plenamente junto a la presa de la... De la, de la nueva presa que se está haciendo, ¿no? O que está ahí. Para ver la ubicación, porque ahí habríamos de hablar del trámite de vialidades, del trámite de servicios públicos, del para dar una autorización y un permiso de cambio de uso de suelo. Por las experiencias que yo he tenido durante muchos años, para que en una zona para habitación unifamiliar hagas dos departamentos, es casi imposible hacerlo, se hace, se aplican muy bien las leyes y los reglamentos. Eh, habrá que, habrá que darle un seguimiento muy puntual a todo esto que estás comentando, porque sí es alarmante, ¿eh? es alarmante. que Ahí si... está el documento, Ángel, ¿eh? no hablo de oídas. Sí, sí, está yo, yo, yo sé, bueno, normalmente nosotros no hablamos nada más de lo que oímos en la calle o en Así también. es, somos uno, un siempre un grupo está, está fundamentado. Pero sí habrá que, habrá que darle una, una, este, una buena revisada a todo esto y sobre todo este, tener, tener este, más elementos para poder ver por qué hay una autorización para un desarrollo de esa magnitud, y como lo hay en otras, en otras, en otras zonas que están marcadas en el plan de ¿no? desarrollo, ¿no? O sea, habrá que, habrá que verlo. Este, tendremos que seguir con eso. Con ese, con ese estudio y darle un seguimiento, sobre todo, y a lo que voy, que es lo más importante, que todo esto que Esparza nos comenta, y, y muy bien comentado, muy bien fundamentado con artículos de leyes y reglamentos, que viene desde la Federación hasta el municipio, con la libertad y la autonomía, de acuerdo al artículo 115 15 constitucional de la libertad con los, de los municipios para para hacer lo que necesiten hacer, entre otras cosas, y las libertades que tienen. Habrá que ver que todo tiene que estar muy enfocado y no es el que el observatorio esté diciendo es que ya dieron un permiso, es que el plan está mal, es que ahora ya se van a talar más árboles y, y va, le va a pegar al medio ambiente porque van a hacer desarrollos. Esto tiene, o sea, la gente que nos sigue, la gente que escucha nuestras reuniones, porque al final de cuentas es una reunión entre nosotros, pero lo estamos haciendo público y transparente para que vean de qué se trata. Que la gente se dé cuenta que nuestras acciones y nuestras actividades y todas nuestras eh, situaciones que presentamos aquí y, y todos los eventos son en beneficio de la población. O sea, no estamos hablando del beneficio particular, ni tuyo, ni mío, ni de Juan, ni de Pedro. O sea, es de toda la población, porque en un momento dado, este, el violar, el saltarse las reglas, el hacer negocios este, por debajo de la mesa, eh, le pega a la población y le pega al territorio de una manera total. O sea, un ejemplo claro de, una, de un efecto... Eh, medioambiental, en, en el territorio que ocupa la cañada, Está el puto el momento, simplemente es el desarrollo de las minas en su momento, siglo XVII, siglo XVIII, ¿sí? en el que todo el encinal en el, con el que estábamos nosotros cubiertos, pues desapareció, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era una actividad industrial que requería, en un momento dado, de toda la madera posible que teníamos nosotros aquí, sí. y aunque no sí, era una madera... Eh, vamos a tener que estar de cumpleaños? ¡Qué bueno! No era una, no era una madera eh, ¿No? este, como el pino, ¿sí? Bueno, Pero pues tiene utilizaron lo que ¿No ve y, a y, y es el encino, ¿no? Entonces, ¿Sí? hablar del medio ambiente y hablar del patrimonio y hablar de los servicios públicos y hablar de lo que se debe hacer en beneficio de la de lo que el ayuntamiento debe hacer en beneficio de la población, pues esos son nuestros argumentos a final de cuentas y son nuestros objetivos entonces habrá que seguir habrá que seguir este viendo cómo se está desarrollando todo esto pero sí decirle a la gente lo que nosotros estamos intentando es que no nos afecten ¿sí? y que no afecte a la población nosotros a lo mejor ya casi vamos de salida pero todavía hay gente que traemos atrás y, y que debe de, debemos de legarles debemos de dejarles un legado para eso y ese es el objetivo final de cuentas del observatorio ¿no? hacer verle a la población qué es lo que está sucediendo y dejar un legado Sí, para las generaciones futuras. Hay que seguir, hay que seguir eh, eh, revisando todo esto. Pero sí ¿Qué opinas de esto, Arce? Este documento que acaba de memo pasarlo a, al público. Mira, este, buenos días a todos. Este, buenos días. A ver, yo quisiera, yo quisiera, este hacer un llamado a, a, al orden, ¿no? Porque estábamos en el asunto de planeación este, y estábamos viendo un documento muy interesante de Javier sí. eh, y una explicación de Javier en cuanto al, al, al, al, a la planeación en relación al gobierno. Y esto imbricado con el eh, informe de gobierno que se está llevando a cabo en estos momentos. Espero que no, como estaba anunciado de... de, de de Alejandro Navarro, sino del ayuntamiento, porque es un informe del ayuntamiento, porque el órgano de gobierno se llama ayuntamiento, no Alejandro Navarro, porque si, lo, si le dicen que es el informe de Alejandro Navarro, entonces pintamos toda la ciudad de azul. Entonces, no, ese no es el asunto. Hay que tener cuidado en ello. Yo creo que fue eh, realmente un ejercicio muy interesante el que hizo Javier. Y es un llamado para entender que hay instrumentos técnicos y la técnica es la cuestión más importante para gobernar, aunque ahorita no esté de moda y aunque digan que no. Cuando no hay técnica, entonces hay desorden, un desorden monumental, brutal, y con eso se provoca sobre todo un ambiente propicio para la corrupción. Ese es el problema que hay. Mientras que lo otro significa orden, se significa este, detalle, se significa ser escrupulosos en los trabajos este, y en las direcciones que se deciden para gobernar una ciudad. Entonces, es importantísimo este asunto. Y es importantísimo para cumplir nuestras obligaciones como ciudadanos, porque este, este, exigimos muchos derechos, pero los ciudadanos tenemos obligaciones y la obligación no se vota con ir, no se, no se colma con ir a votar, sino con hacer todos estos seguimientos, estar atentos a lo que sucede en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestro, en nuestro estado y en nuestra ciudad. Por eso hay que desarrollar un pensamiento crítico. Las, las, las comunidades que han logrado hacer esto son las que están a la cabeza de la civilización. Ese es el asunto. Y en este caso, dentro de la región, muy discretamente dentro de la región del, del, del, del Bajío, Guanajuato ha descollado, el, la localidad de Guanajuato ha descollado por eso. Por, y sobre todo pues, basado eh, precisamente en, en, en los académicos, en la Universidad de Guanajuato, en, en la perspectiva de Guanajuato, en su imbricación internacional a través de empresas mineras que llegaron este, en el siglo XIX, este, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Esto, esto fraguó otro tipo de cosas aquí que no había en otros lugares. Y bueno, dio la posibilidad de tener visiones que van un poco más allá de la cañada y más allá del bajío. De tal manera que, pues, eh, en este caso, eh, es muy importante que los guanajuatenses estemos pendientes de que haya una buena planeación de gobierno, que significa no solamente la planeación urbana, sino la planeación de las propias actividades del gobierno. Y como lo indicó Javier, pues está primero el establecimiento de, las, de la política en general, hacia dónde va, los rumbos, los planes, después de los planes, los programas, finalmente los proyectos, y yo agregaría abajo el monitoreo de todas estas circunstancias, de cómo se va desarrollando todo esto, para ver si se está gestionando, implementando de la manera correcta, y al final de todo ello, la evaluación, para ver si, si, si está sirviendo, si no está sirviendo. Entonces, este, este asunto que, que, que, que de manera tan inteligente planteó eh, Javier, pues es lo que nos lleva a construir un buen gobierno, y eso es lo que necesitamos estar realmente este, monitoreando como observadores desde, desde eh, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato y advertir a nuestros eh, conciudadanos cuando identificamos cosas que vemos que no van bien, Javier. Cuando hay cosas que, que, que, que vemos que se están desviando... Este, situaciones que no se están resolviendo, pues no se deben resolver, o planteamientos verdaderamente que responden esencialmente a ocurrencias de los gobernantes. Y el gobernante que actualmente tenemos tiene muchas ocurrencias. Se quejan de uno que tiene muchas ocurrencias mañaneras y aquí tenemos en el nivel local otro verdaderamente tan descocado como el que está en la federación. Bueno, entonces, el, el, la cuestión... Y lo digo esto porque sí tengo que, que compartir con ustedes que me dio mucha risa su viaje a México para decir, no, pues sí, es que falta bien poquito, nada más nos faltan 500 millones de pesos para terminar todo, ¿no? No, bueno, digo, con esa visión y con esa perspectiva, este, pues es fácil planear. Eh, bueno, eh, entonces esto es lo que hay que eh, analizar de manera, de manera puntual. Hay que ver el, el informe, eh, ver si se está cumpliendo esto, ver las incidencias de la pandemia y de la crisis de salud y de la crisis de, eh, económica que se está provocando, porque el turismo está siendo muy, muy, muy, muy muy golpeado con todo esto, eh, eh, para... para pues tener una visión lo más correcta posible, lo más cercana a la realidad, para ver cómo se va gobernando eh, esta ciudad. Yo creo que este, este análisis es muy pertinente y, es, y, y empezamos a ver a nivel estructural los problemas tan serios que hay, la falta de reglamentaciones que hay, este, la, la, el desorden gubernativo que existe. Y con ello también el rompimiento de eh, la estructura de gobierno del de municipio, que es el ayuntamiento. Este ayuntamiento está quebrado, quebrado en cuanto a su órgano de gobierno, que tiene que tomar decisiones, decisiones claras para los guanajuatenses. Hay quejas muy fuertes. Quien lo rompió, quien lo desestructuró fue el alcalde, esencialmente con, junto con una camarilla de directores y de gente que, que, que baila al ritmo que le toca y que trató de convertir o ha tratado de convertir al municipio en un gobierno botín. Entonces, como está viendo estas tensiones y como en el, municipio, en el ayuntamiento, en el seno del ayuntamiento, no todo mundo está de acuerdo con esto y hay diferentes visiones y, y algún, algún escarceo de oposición pues entonces ya se dio un rompimiento ante las verdaderas desvergüenzas que ha cometido el alcalde. De tal manera que sí si nos encontramos esencialmente ante una crisis de gobierno. Estos documentos que está presentando el PIRI ahorita en estos momentos, lo que evidencian es una crisis interna del ayuntamiento muy seria. Este, yo si fuera el gobernador de Guanajuato estaría ya muy preocupado por lo que Está pasando en Guanajuato. Hay muchos asuntos muy, muy serios y muy graves alrededor de, de, de, de, del gobierno estatal, pero me llamaría la atención la situación en la que se está poniendo Guanajuato. Ha habido muchas luces amarillas prendidas, no han hecho caso y esta ya es una luz roja. Pero bueno, este, ellos tomarán su decisión y querrán ver qué tanto avanza el incendio, no, no de Oregon, sino de el incendio político de la capital del Estado. Allá ellos. La otra parte es el asunto eh, de desarrollo urbano que, que tocó el piri Es muy grave lo que está sucediendo. A ver, eh, la parte técnica, yo creo, yo confío en Ramón González. Yo conozco a Ramón González desde, desde hace mucho tiempo, a Belia de, menos, pero se me hacen personajes este, que son técnicos y que hay que respetar la parte técnica que ellos, que, ellos, que ellos aportan al asunto. Realmente el problema grave de todo esto fue haber traído la elaboración de este, de este programa al, a, otra vez al nivel local. Yo creo que deberíamos de haber entendido que la forma como se resolvió anteriormente con el POT anterior que realizó la UNAM aquí en Guanajuato, fue la mejor, y fue la mejor porque tuvo una característica muy importante y es extirpar del seno del diseño a la influencia y a los intereses locales de una oligarquía que opera por muchas, por muchos lados. Y especialmente, por ejemplo, en el colegio de arquitectos. O pues sea, hay muchos intereses y ellos están metidos en eso. Nosotros lo advertimos, nosotros lo comunicamos a la ciudadanía. Entonces, hay, hay mucha gente con conflicto de interés allá adentro y hay muchas formas de manipular los, la, las situaciones, etc. Ese es el, el problema grave que hay. Guanajuato es chiquito. Todos los intereses este, se juntan, se, se coaligan, este, si no es por un lado, por el otro, etcétera, etcétera. Y eso es muy malo para una planeación urbana. Por eso la planeación urbana debería de contener elementos externos de gente que no tiene nada que ver, como lo hizo nuestra amiga la, la doctora Sicardi, que pues, prácticamente llegó, no conocía a nadie, y bajo esos parámetros, de manera técnica, imperando la técnica, pudo sacar el POT en un momento incluso mucho más complicado que este, porque atrás venía todo el conflicto de la bufa que se había desatado en el 2010 este, por, por, por, por un acto de corrupción brutal del ayuntamiento de Nicéforo Guerrero. Hay que decirlo con todas, su, con todas sus letras. Entonces el asunto era, estaba muy grave. Lo pudieron sacar y lo pudieron sacar a base esencialmente de templanza de virtudes cívicas y sobre todo de técnica. Hombre, una ahí este, eh, Javier, que conoce muy bien, por ejemplo, la UAM, pero la UNAM pues tiene todos los instrumentos para hacer eso. Problemas ecológicos, tráiganse al Instituto de Ecología de la UNAM pues, este, a ver qué quieren que discutamos con los ecólogos guanajuatenses. Pues hay formas de discutir y, y muy buenas que, que se ganan, que se entienden. Hay toda una metodología de participación ciudadana atrás, etcétera, Y sobre todo, hay, hay, hay una cuestión muy importante, este, el saber que puedes vertir argumentos, pero finalmente el dinero no cuenta para tener un programa este, a modo para los intereses, especialmente de una pequeña oligarquía que ha sido la que ha dominado Guanajuato. Cuando haces el análisis desde este punto de vista, entiendes muy bien lo que ha sucedido en Guanajuato. Es una pequeña oligarquía este, en donde están metidos, este, ¿qué les gusta? 10 intereses? Se me hacen muchos, probablemente, probablemente son ocho. Y que han estado dominando el gobierno municipal independientemente de los partidos políticos. Cuando se les acaba el PRI, agarran al PAN, y si necesitan a otro, pues van a traer a otro. Y cuando ven que las posibilidades se les puede cerrar por ahí, entonces arman una arquitectura diferente. Entonces, todos nos lo llevamos a un lugar donde podamos operar y tener los controles. Y ese lugar se llama Simapaj. Y entonces le, lo dotamos a Simapaj, de las posibilidades de abrir o cerrar la llave para los negocios inmobiliarios, sobre todo, a través del uso de suelo relacionado con la dotación del agua. Mandamos ahí a Carlos Chávez y entonces tenemos al operador de esta oligarquía guanajuatense. Bueno, eso hay que impedirlo, eso no puede ser. Desde ahorita lo digo con toda claridad, Carlos Chávez no puede ser el próximo presidente de Cimapa Sería un error para los guanajuatenses. Puede hacer muchas cosas, es un hombre capacitado, etcétera. Pero hoy por hoy, y después de esto menos, ha estado imbricado a todos estos intereses. Y ahora quieren gobernar las ciudades de Simapá. Esto es, una, es, esto es inaudito, pero no tienen llenadera. Es gente que ya está cegada por, por, por la necesidad de un pequeño trozo de poder, y sobre todo de, de, de ser los que deciden ¿Quién hace negocios en Guanajuato y cómo se hacen negocios en Guanajuato? ¿Quiénes son los arquitectos que van a poder construir en Guanajuato y quiénes no van a poder construir? Cuando la visión de la ciudad desde este punto de vista es, señores, todos los que puedan hacer buenos negocios, negocios virtuosos en Guanajuato, que sirvan para la comunidad, adelante, haga negocios. ¿Quién, quién es el ciudadano que quiere poner este, un negocio de tacos, una lonchería, un, rest, un gran restaurante, un buen bar, etc. Hágalo bajo estas condiciones, cúmplalo usted y hágalo. Soy enemigo político de los señores, no importa, esta es la ley y nosotros todos somos iguales ante la ley. Esto es, es lo que se está rompiendo, esto es, esto es lo que estamos queriendo construir y eso es lo que no ha habido últimamente en Guanajuato. Lo que se quiere esencialmente es privilegio para unos cuantos, de maneras muy tramposas, y que todos los demás se jodan, porque a la hora que se abran todos estos, todo, todas estas posibilidades, pues muchos van a poder hacer pequeños fraccionamientos, lotificaciones o fraccionamientos más grandes. Evidentemente el precio de la tierra bajará, será menos cara y no estará en unas cuantas manos, y en ese sentido también más se ven, verán beneficiados, de la joya que significa Guanajuato y de las ventajas que tiene el municipio de Guanajuato. Entonces, este es el asunto. Yo creo que una de las cosas que hay que introducir necesariamente en estos análisis, y creo que ahí tendrán que estar de acuerdo conmigo tanto Ramón González como Belia, porque es bueno para esto, es la lectura, una lectura o ya a este nivel, un dictamen. Abrir mesas, ejemplo, Carlos, abrir mesas abrir mesas. No, no, no, a... no, pero no solamente eso. Se necesita un dictamen de la UNAM, una una buena revisión de la UNAM. No, que diga, no, no, no, eso no lo quieren. Ah, pues claro que no lo quieren, porque lo que no quieren es que se vean y que se revelen, pero ya están revelados todos los intereses que están ahí metidos. Pues se abrir las mesas para que la gente sepa, Carlos. No, pero tiene que haber una opinión imparcial también, no. Tiene que haber una, una opinión imparcial. Yo entiendo que se hagan las mesas. Yo no estoy en contra de que se hagan mesas y que se, que ¿No? se publicite y que se vea. Eso me parece muy bien. Eso no... Ya, bueno, en cualquier... Esto, eh, no, eh, no, tengo contra Cualquier claro. ordenamiento, eh, lo que recomienda las técnicas en los estudios multidisciplinarios es que sí. sea hecho por alguna institución, consultoría o lo que sea, que esté ajeno al territorio. Claro. claro justamente sí. para que la solución y manejo de conflictos sea objetiva. Así. Sí, deben ser independientes, sí. Pues claro. Ah, entonces, ese es el asunto. A eso tenemos que hacer para que esto sea serio realmente y para que haya posibilidad, posibilidades de transitar a una, a, a, un, a, a una normatividad realmente objetiva que plantee convenientemente hacia dónde se va a desarrollar, cómo se va a desarrollar la parte la parte del cuidado del medio ambiente que hoy va a ser tan importante, así como hacia dónde se va a desarrollar y bajo qué términos, el, el casco antiguo y el, el casco moderno de la ciudad. Este, eh, los, eh, los retos de tipo técnico urbano son altísimos, porque Guanajuato es un, un, tiene condiciones muy, muy especiales. Y si le pones a parte una ciudad moderna, afuera, Pues todavía muchísimo más complicado. Entonces es un asunto retador, no es sencillo, no es fácil. Entonces sí creo que esencialmente, como lo apunta Javier, se requiere un elemento externo para que vea con objetividad el asunto y digan, oigan, a ver, explíqueme por qué usted de, de repente está decidiendo que junto a una presa que no existe y que se necesitan 500 millones de pesos para hacerla, este, de repente están abriendo, abriendo usos de suelo ahí, como por qué? 3,000. ¿Por qué no se están abriendo en, otro, en otra parte? Por, este, ¿Cuáles son las áreas que están disponibles o pudieran estar disponibles? Miren, en todos lados va a haber conflicto en el sentido de que, pues desde el punto de vista ambiental, pues quisiéramos ver todo verde. Este, desde el punto de vista empresarial, quisiéramos tener un montón de zonas para desarrollar. Entonces, el gran reto de la, de la regulación urbana, pues, es dar esos equilibrios. Y, la y lograr la sustentabilidad, por un lado, y la, la posibilidad de negocios económicos, de vivienda para la ciudadanía, pa, de, de, de lugares para el comercio, etcétera Pues, estos es son todos los retos que te contiene el crear ciudades. Estos retos vienen desde, desde, desde, desde la antigüedad, ¿no? Este, pero pues hay que hacerlo. Es, es, es precisamente eh, el carácter de gobernar. Esa es el, la templanza que requiere quien esté gobernando. Si lo que tenemos ahí son personajes que quieren estar bien con los riquillos del pueblo para que los riquillos del pueblo les ayuden en la campaña política, pues no vamos a llegar a ningún lado. Mejor que esto se quede así como está porque... En todo caso, pues el POT que hay ahorita, pues ahí está. Claro que falta proteger un montón de, de, de otras áreas de las, de, de, del municipio. Pero, pero, pero ese es el asunto. Entonces hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo con buenos técnicos. Reitero, tanto Belia, pero especialmente Ramón. Ramón trabajó de manera importante en el anterior POT. Es un agente este, técnicamente para mí confiable este, pero pero requiere, requiere más carga política más, y más conciencia y más acciones ciudadanas y de una acción contundente externa para echarle una buena revisión al programa que se está presentando. Eso es lo que yo creo. Entonces, dos cosas. Por un lado, esta parte este, urbana de programa urbano y por la otra, muy importante, la congruencia de planes este, de políticas, de planes, de programas y de proyectos, pues con lo que se está presentando ahorita en el, en el ayuntamiento como informe, a ver qué, qué, cómo van y, y, y dónde están las desviaciones de todo esto y los, lo, las razones de por qué se, se, se, se desvían los, los planes y los proyectos o, o, o se echan al bote de la basura. Pues la transparencia, ¿no? A final de cuentas. Todo con transparencia. Paloma. Me gustaría mucho tu opinión en este tema que ya ha sido debatido ampliamente y que tiene puntos de vista. Oye, no más quiero hacer una observación, Carlos. Yo no dije que si Fernando, Baile, no. Yo dije que tiene muchos agujeros el tema de este Pumedut o Pomedot, como se llame. ¿eh? Claro. Sí, yo me anoto y después. Me anoto para aristas, A ver, para, para, para cuestiones personales, por favor. Por favor. Este, sí, Piri. Este, sí tiene muchos, muchos este, agujeros y todo. Este, no más que lo están diciendo partes interesadas, que son los, los, los regidores que votaron en contra de, de, de, del proyecto. Eh, y entonces, cuando tienes ese, ese asunto en conflicto ahí, en un ayuntamiento roto, necesitas un externo que te venga a decir, ¿tienes razón o no tienes razón? Capaz que todos lo hicieron muy bien. Bueno, estamos, sabemos traemos la, la carga de antecedentes del señor alcalde atrás. Capaz que en esta ocasión lo hizo muy bien. Y los que no están bien son los otros. A ver, Carlos, no pero ahí no, es. No, no No lo no. creo. No, es que hay que sacar, hay que objetivizar el asunto. Este, a ver, no, y, lo que yo alegué, a lo mejor no me escuchaste, pues, fue el regidor Chávez no tenía facultades. Hacer pedidos no, sobre no, el IMPLAN. No hay sí, facultades pero, de ley, Locánica. Sí, pero es, yo estoy hablando del programa. Ya el asunto de contrataciones en el IMPLAN y todo eso, eso digo, ahí está y. Yo me anoto, yo me anoto para hablar problema, sobre el infarto, sobre el infarto del programa municipal de desarrollo urbano y ah, ordenamiento ecológico te, territorial cuando me toque después de la, la industria de Paloma. Por favor, sean bueno, los dos y se ponen eh, de acuerdo, si no, no vamos a terminar el programa. Ok, Adelante, no, no, nada más déjame apuntar el <ríe> asunto este que está planteando el, el, el Piri de, de, de, de, de que no tiene facultades y todo. Eso habría que reportarlo a la Contraloría y, oh, curiosidad, no tenemos Contralor porque ya salió corriendo el Contralor. Ahí para. Gracias. Adelante, Paloma. Quítate el micrófono, Paloma. No. Buenos días. Antes de hacer uso de la palabra, yo preferiría ceder el turno al, al maestro Esparza, porque estoy tratando de localizar un documento que me interesa mostrar para comentar. Denme unos minutos, si, si fueras tan amable, Javier. ¿Cómo no? Bueno, eh, eh, pues el gobierno, digamos, eh, municipal, en su informe, yo creo que va a hablar de dos este eh, cruzada, grandes problemas. La 9 de dos grandes problemas eh, sanitarios. Uno, el COVID-19 y las acciones que hizo y eh, cómo buscó solucionar el problema. El segundo problema sanitario es el infarto sufrido por el al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, en lo cual no hemos localizado un cardiólogo que nos diga cómo concertar este conflicto. Yo haría referencia cómo explicar este infarto, este infarto pues, viene obviamente de la lucha de intereses entre privados y públicos y no haber cumplido con la normatividad del ordenamiento ecológico de crear un comité de ordenamiento ecológico cuya función es precisamente solucionar este tipo de conflictos. Entonces, bueno, yo entiendo, al igual que aquella frase que yo dije hace mucho tiempo, que en Ensenada por cada metro cuadrado hay 36 biólogos y ambientalistas. En Guanajuato, por cada metro cuadrado, hay 33 arquitectos y expertos en esquemas de desarrollo urbano. Entonces, es evidente que, que la multidisciplinaridad no está muy bien vista en este, en este asunto. ¿no? Adicionalmente, este programa, eh, digamos, tiene... Eh, diagnósticos de 87 expedientes de consulta. De esos 87 expedientes de consulta, eh, que son los dictámenes que elaboró el Implant Sin, que fuera eh, un cambio de uso del suelo, sino simplemente la consulta pública, se hicieron cambios de uso del suelo de 18 expedientes. Eh, Expedientes procedentes parcialmente 14 y no procedentes 12. Y luego eh, el licenciado Santibáñez nos, nos hablaba de la lista de los 30, de los 30 que fue una solicitud de explicación de, eh, me imagino que alguno de los síndicos, de eh, cuáles eh, expedientes, personas físicas o morales se están quejando del procedimiento eh, de conclusión de este programa municipal de desarrollo eh, urbano y ordenamiento ecológico territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, eh, el liceo Santibáñez está correlacionando esos casos en términos de las quejas que tuvieron y hay inclusive autorizaciones de vivienda, es cosa de ponernos a buscar en lo que está publicado en la página de internet del municipio, los cuales hacen referencia al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial y se autorizan cuando no estaba autorizado el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Excelente, excelente. ¿Eh? Adicionalmente, excelente. Este, esto pues implica eh, necesariamente... Eh, la arteria central que va al infarto es una, la presa de la tranquilidad, que efectivamente, en algún, eh, por ahí debe haber alguna imagen, en donde está la poligonal de la presa, y adicionalmente señalado los cambios de H2, ¿no? Que va en aquella declaratoria de las 200 hectáreas de afectación que tan atinadamente y documentalmente efectuó el maestro Carlos Arce. Eh, otro cuello de botella es precisamente el crecimiento de la parte del lorito. Otro cuello de botella es irse hacia, hacia Valenciana. Y otro cuello de botella son autorizaciones efectuadas desde, desde el 2008, 2018 y 2019, el truco en esta consulta pública era solucionar esta problemática. Y más bien yo veía un instrumento de, de un programa vinculado a un esquema de regularización de mi toma de decisiones. Uh -huh, Entonces, pues, en la práctica, en el tiempo, no voy a tener responsabilidades de ningún tipo porque está autorizado y actualizado lo que yo hice en 2018 cuando tenía vigencia 2012 el instrumento de planeación. Brillante, y brillante, no, bien. Bueno, Estos elementos fueron, digamos, sin ser yo cardiólogo, sino simplemente si fuera cardiólogo, qué análisis haría y por qué no se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, el infarto, pues, está en proceso de recuperación. Y obviamente de los 15 apóstoles del municipio, 8 fueron los responsables del infarto, ¿no? Yo con esto termino eh, mi participación denominada el infarto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial y URGE un cardiólogo imparcial que logre solucionar este problema. Muy bien, muy bien dicho. ¿Paloma, estás lista? ¿Paloma? Tu voz. Quítate el palo. micrófono. Tu micrófono, Paloma. Perdón, perdón, muchísimas gracias. A ver, yo voy a comenzar compartiendo un documento que para mí tiene... Ay Dios. Vamos a ver. Perdón. Perdón, perdón. Miren, les quiero compartir... Perdón. A ver si es este. Bueno, no importa. Se los comento. Después de aquella sesión del ayuntamiento en la que se tomó postura de los miembros en torno a la, al proyecto de Programa de de programa Municipal de, de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, las organizaciones de la sociedad civil tomaron diversas posturas. En particular, retomo la del Consejo Ecologista Guanajuatense y me interesa especialmente porque uno de los miembros del consejo, ecologista, forma a la vez parte del Consejo Consultivo del INPLAN. El posicionamiento del Consejo Ecologista dice con, con claridad que aquel Consejo Consultivo del INPLAN tiene mayoritariamente presencia empresarial y que los intereses de estos entes particulares se vieron reflejados en el documento final, sí. al margen de, los, de la valoración técnica, entonces, eso me parece muy, muy relevante. Es una opinión de alguien que forma parte del Consejo también, es, es una persona con, con formación académica técnica, es una persona que quiere muchísimo Guanajuato y que en todo momento se ha desempeñado por su, por su trabajo comunitario desinteresado. Entonces, yo considero que es una opinión muy objetiva. Muchísimas gracias, Guillermo. También quiero eh, mencionar que me parece muy significativo y relevante, a, asimismo, lo que comenta el licenciado Santibáñez respecto de la ilegitimidad del presidente interino de ese consejo del IMPLAN para resolver este proyecto de, de tanta envergadura como es el programa. Entonces, ¿cómo confiar en un documento que surge en este escenario de ilegalidad? Y por otra parte, quiero decir que que más allá de que lo, lo exijan los, los dispositivos jurídicos que, que regulen al respecto, nosotros no tenemos hoy la posibilidad de consultar ese famoso documento que tanto se ha discutido. Ahí vemos los antecedentes que menciona el Consejo Ecologista guanajuatense el Código Territorial, los participantes en, en, en otro momento de la historia, que también son personas... Eh, con, con mucho amor a Guanajuato y una, y una formación técnica. Y más, más abajo mencionan al ingeniero Tomás Hernández, que es exacto, ahí mismo, que es a quien me refería. Él forma parte del Consejo Consultivo del Implan, afortunadamente en representación del Consejo Ecologista Guanajuatense. Entonces, eh, él lo, lo percibe así, los, se expone por el Consejo que el resultado mostró los intereses empresariales al final. Bien, retomo el asunto de la opacidad permanente con la que, con la que ha obrado este ayuntamiento. Hoy no tenemos la posibilidad de conocer ese programa que se discutió. Y, y entiendo, ya, ya lo aclarará el licenciado Santibáñez, que ni siquiera los regidores, los miembros del ayuntamiento accedieron a él con suficiente antelación como, como para hacer un análisis más profundo. Y coincido también en la, en la apreciación de, de Carlos Arce en torno a la necesidad de que intervenga un, un tercero. En, en muchos procesos legales de discordia, se habla de la, de la tercería, de, del tercero en discordia, de la valoración de, de una tercera entidad que sin intereses al respecto, comprometidos, pueda fijar su postura. Entonces, yo creo verdaderamente que esta universidad, que esta ciudad universitaria, ha subutilizado el, el capital intelectual de su población, pero en, en casos específicos como este, se puede perfectamente fortalecer por agentes académicos uh -huh. externos. Tenemos aquí al, al Centro de Investigación en Matemáticas, que lamentablemente no es consultado para nada en los procesos del, del gobierno municipal en, en, en sus funciones básicas. Y vemos también, una eh, con respecto a la evaluación, a, a la evaluación que nos, que nos eh, hemos planteado hacer del desempeño del gobierno municipal, un absoluto divorcio, una discordancia entre las prioridades ciudadanas y las acciones del gobierno. Entonces, eso me parece sumamente dramático, porque ellos están... En, en el poder, es decir, me refiero a la, a la clase política, llega al poder porque la ciudadanía lo avala, pero llega para satisfacer las necesidades y las expectativas de la ciudadanía según lo establece la ley y en concordancia con la ley también. Entonces aquí vemos que ni se aprovecha el capital intelectual local, ni mucho menos externo que no hay un interés real por las necesidades de la ciudadanía. Desde el principio yo, entre otras desde luego, pensaría en el asunto de la gestión de, la, de los residuos sólidos urbanos, pensaría en el transporte, pensaría en la seguridad, que hemos visto florecer lamentablemente con, con manifestaciones ya pues indignantes, alarmantes, y absolutamente inéditas para nuestra ciudad capital. Y frente a ello, no ha habido acciones, y mucho menos acciones de contundencia. ¿Por qué solo una reubicación de las paradas del camión? Cuando si tenemos aquí eh, al CIMAR que puede perfectamente mm, formado... A, al final, el CIMAR es, es es un conjunto de investigadores sumamente profesionales, sumamente ca calificados, para, esta clase de, de, para ofrecer esta clase de soluciones desde un punto de vista técnico. Claro, la técnica nunca, nunca eh, creo yo, de, deberá estar por encima de la percepción ciudadana, pero aquí estoy segura de que la técnica siempre tiene que acompañar las soluciones de gobierno. Estoy segura de que puede ser el fundamento y puede perfectamente diseñarse una solución técnica en consideración de la, de la perspectiva y de la exigencia ciudadana. Es decir... Yo creo que se tiene que señalar con toda puntualidad que hay una clara intención y, y me parece que no que no tiene nada de, in, de innovador lo que voy a decir. Hay una clara intención, hay un claro rechazo por eh, escuchar las, las visiones técnicas que tanto podrían enriquecer la discusión y atender las expectativas ciudadanas. Eso eso es cuanto licenciado. Sí, es cierto. Memo, tienes tú de la voz. Sí, bueno, pues este. Qué, qué gusto que, con motivo de este alto en el camino del ayuntamiento, en eh, su segundo año de gestión, este, estemos viendo algo que parece ser, a, por la opinión de todos ustedes y del eh, informe mismo del alcalde, que el PMU Duoet que es el programa este de ordenamiento territorial de, del municipio, este, pues no, no tenemos planeación, siendo que el evento del día de hoy es un evento de alto en el camino, de ver qué metas hemos alcanzado a partir del plan de trabajo que el ayuntamiento sí. aprobó los primeros días eh, en que tomó posesión el ayuntamiento en pleno y, que incorporó las propuestas de campaña de, del presidente municipal en la planeación municipal y luego la hicieron concordar con la estatal y con la nacional. Es decir, es un evento que tiene que ver con la planeación, pero resulta que nuestro plan más importante no lo tenemos. Entonces, sí es un, un asunto muy importante, que qué bueno que esté ocupando las horas, los minutos y la atención de cada uno de los miembros del Observatorio Ciudadano de Guanajuato y que pueda compartir con la ciudadanía esta preocupación porque haya orden. Para que haya orden tiene que haber planeación. Si no hay planeación, no hay orden, hay desorden. Entonces, eh, deberíamos estar hablando cuáles metas se alcanzaron, cuáles no se alcanzaron qué objetivos ya se lograron, si es que se ha logrado alguno, y cuántas ocurrencias ha habido comparadas contra las cosas planeadas. Eso, eso eh, se queda pendiente y seguramente los que eh, estuvieron al pendiente del informe lo podrán eh, digerir mejor. Yo por lo pronto estoy muy contento porque el observatorio esté poniendo la parte que le corresponde, que es la de observar que es los fenómenos que suceden al interior del municipio para que el, el municipio tenga un gobierno como el que se merecen todos los mexicanos. Y yo creo que hasta aquí la dejamos, ya tenemos una hora, 15 minutos de programa y continuemos nuestra sesión y simplemente ahorita de despidámonos de los que nos escuchan, de los internautas, Ah, bueno, quiere hablar Carlos Arce y después nos sí. despedimos. No, nada más para darles información. Estaba viendo ahorita aquí en Facebook el, el, el informe de gobierno. Fue un video, esencialmente, donde sale, donde sale el presidente municipal haciendo muchas obras, inaugurando cosas este, y en diferentes actividades. Muy cortito, habrá que ver, más bien entiendo que ese ha de ser el mensaje, un mensaje político este, muy poco propicio porque debería haber sido un informe, el mensaje es un informe como representante del ayuntamiento, no como el presidente municipal, pero bueno, ese es un problema ahí de los regidores y de los síndicos que si, si son bien, bien este, entendidos por el alcalde o no. Y, y hay que ver el, el, el informe, que se presente ya en físico para ver qué es lo que está diciendo. El mensaje no, no tiene mayor, mayor valor realmente. No, pero ahí, ahí en el informe sí vamos a poder ver qué hizo y qué no hizo, ¿sí? y entonces ya, podemos, ya vamos a tener parámetros para poder analizarlo, ¿no? Claro, no, yo lo digo por las expectativas. Bueno, pues aquí no, no, no, no, no, se, no, no, no se logra este eh, mantener ninguna expectativa ni ni, sol, ni solucionar más o menos la visión y la perspectiva digo no no no, no nos da nada el evento el, el evento público de hoy hay que esperar a, a los papeles y a, a las revisión papeles. que hagamos este, de manera precisa y ahí sí este de manera muy especial creo la, la revisión muy puntual de Javier Mira, yo, yo nada más quisiera concluir muy brevemente, así muy, muy express, eh, mi preocupación eh, por los datos eh, financieros, los datos de tesorería, en el sentido de que hay incompatibilidad en el análisis de, del periodo, es decir, no entiendo por qué este, informas hasta agosto de 2020, eh, si tu cifra, por ejemplo, de 2020 era de 655.5 millones de recaudación, está reportando gastos de 703.0 millones. Y luego, lo curioso del caso es que en 2019 tenías 587.5 millones de recaudación, con el incremento de lo de las momias y todo, se fue a 655.5. Pero a pesar de estas cifras que están en la ley de ingresos, en el presupuesto de ingresos, eh, me quedan muchas dudas de este cuadrito que está en la página 243 del informe de gobierno que fue dado el día de hoy. Ya, ya terminó, supongo, ¿no? O algo así. Entonces nada más eso... O una de dos, ¿está disfrazando algún subejercicio o algo? Pero ya reflexionando con los papeles en la mano, lo veríamos, ¿no? Yo quiero decirles a todos que fue un excelente programa. Estos ¿Sí? debates, así son. Y sí quisiera puntualizar a Carlos Arce, que yo leí lo que el documento que me hicieron llegar hace dos días, tengo un despacho jurídico, donde puse a mis abogados a que me ayudaran, analizar, porque yo lo que hablé fue de la ilegalidad del documento, y el IMPLAN está funcionando en ilegalidad, porque la ley orgánica municipal en ningún momento da esas atribuciones. Y segundo, lo que sí me dije, fue que la gente del ayuntamiento, del cabildo, casi no tuvo acceso al IMPLAN, al informe del IMPLAN. Y tercero, hablo por actas, ¿eh? No hablo de, de chismes y oídas. Y no hay un consecutivo esparza. Y eso es muy grave. Tú leíste los 85, no hay un consecutivo en el respecto. Ahí la quiero dejar este día de hoy. Hay que esperar a que nos den un informe. Pero ahí están los documentos. El observatorio no viene a decir qué quisiera hacer, sino qué están haciendo de hecho. Como dijo Pompín Iglesias, hablar de la relación ni hablar del peluquín, porque ya no existe eso. Buenos días y muchas gracias a todos. Sí. Bueno, este, si ¿sí quieres hablar, Paloma, o no. Sí, bueno, adelante, Paloma, por favor. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo solo quiero mencionar que al menos el 51% de la población del municipio de Guanajuato radica en la, en la zona rural, que la zona sur concentra también un alto porcentaje. Seguramente en la próxima sesión ya tendré las, las cifras, voy a analizarlo. Entonces, también esperaríamos una distribución del recurso para atender las necesidades de todos los sectores y no, y no una concentración en la zona centro como tradicionalmente ha sucedido. Y también quiero mencionar que otra de las obligaciones del ayuntamiento es promover la participación ciudadana, lo cual jamás hemos visto, y no solamente no hemos visto, sino que lo que sí hemos visto es obstaculización, porque sistemáticamente se reserva información indebida y por eso es tan necesario que estemos atentos, eh, y, y lo recordé por las preguntas que le hicieron a Javier. Eh, me gustaría expresarle a la ciudadanía una invitación para que nos, nos acompañe en este ejercicio eh, permanente de la observación del desempeño de las autoridades wow. para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. Muchas gracias y muchos saludos. Muchas gracias, Paloma. Pues gracias a todos por su participación. Yo también creo que fue un buen programa. este Seguiremos con los temas que afectan a todos los que vivimos en este municipio de Guanajuato y que nos afectan porque el gobierno toma ciertas decisiones. A veces buenas, a veces malas. Pero a todos nos afectan. Eh, nos, los esperamos en punto de las 11 de la mañana del día 3 de octubre. Del año 2020. Muchas gracias. Octubre Buenos... ya. Hasta luego. Hasta luego. luego. Hasta luego. Público.